Entonces, eh, pues vamos a continuar el día de hoy para aprovechar el, el, el tiempo que tenemos de, de sesión. Aquí les eh, eh, recuerdo los cuatro supuestos, y por ahí se me, se me había pasado uno, pero que también lo vamos a ver ahorita, que es prácticamente con lo que vamos a iniciar, eh, de cómo eh, registrar los datos, tanto de trabajadores, y hablo de datos afiliatorios, hablo de datos de aseguramiento, hablo de datos de modificaciones, Hablo de datos de obra y hablo de datos de incapacidades. Me, a, el día de ayer decíamos, ah, pues lo puedes meter de forma manual, pues si son uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues entonces pues no no le veo mucho problema, pero el problema eran si eran 100, 200, 500, o mínimo unos 50, yo creo que ya nos causa un poquito de, de, de problema estar metiéndolos uno por uno. De ahí el segundo momento, que es el que dice ahí Sua vimos cómo migrábamos toda la información del SUA, de un SUA al otro SUA, ese era completito, eh, recordemos que si en el SUA origen tengo 10 empresas y en el SUA destino no tenía ninguna, pues las 10 empresas se van a venir al SUA destino, pero con la nota importante de que a donde lo vaya a recibir, si tiene datos y yo no respaldé anteriormente, esos datos se pierden y no hay manera de recuperarlos, el tercer proceso, que es hasta donde nos quedamos el día de ayer, cuando estuvimos haciendo los TXT, si ustedes recuerdan, ah, pues genero solamente TXT de una empresa, me los llevo a la, al nuevo SUA, doy de alta manualmente mi registro patronal, y empiezo a meter los datos de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, que también por ahí, eh, si ya pudieron checar el material, eh, tenemos un punto, bueno, un ASEC.txt, ¿De ahí cuál metimos? Metimos el AFIL TXC, de ahí metimos el MOB TXC, y de ahí los demás, si es que tuvieron algunos eh, movimientos que sería el de incapacidades y que sería el de créditos. Recordemos que el de MOB Obra no se cargaba en la parte de trabajadores, igual el día de ayer les comenté por ahí a dónde íbamos a cargar esta parte de MOB Obra, ¿ok? Y pues el día de hoy vamos con este cuarto proceso que están viendo ustedes por ahí, que tenemos un Excelito, tenemos un Excel por ahí. Entonces, me voy a salir de aquí de, de, de, mi, de mi presentación para irnos a la parte de la práctica. A ver. A ver. Entonces, ¿cómo vamos a operar esta cuarta forma? Ustedes dentro de su archivo tienen um, un uh, archivito dentro de su, de, de su, um, dentro de su material. ¿Qué se me borró? Tenía yo aquí mi, mi escritorio, perdón, perdón. Ahorita encuentro mi archivito, si no lo bajo mejor. Permítame, ¿eh? ya lo bajo mejor para que no nos tardemos más. Enviados. Me meto a modificaciones, de una vez los pego acá. Entonces, a este que ganaba 2.50, ahora, bueno, el salario de integrado va a ser de 2.60. El otro que era de 2.40 a 2.50. El otro que era de 2.30 a 2.40. ¿Les parece? Tenemos ya los nombres, CORP. El tipo de trabajador ya, ya recordamos que era 1, 1, 1. El tipo de salario 000. Y el tipo de jornada 000. ¿Ok? Y ahora sí, nos vamos a generar la modificación SUA. Nos va a decir dónde queremos guardarlo. Vamos a guardarlo en la misma um, ruta. Y listo. Ahora nos vamos a nuestro SUA. Actualizamos trabajadores. Y nos vamos a importar datos. Ahora, ¿cuál vamos a importar datos? Si lo que hice fue una modificación, selecciono el mod, examino, jalo el que dice, ¿dónde lo guardé? Respaldo, es el de ahorita. Este, Motsua, abrir, importar. Desea continuar, sí. Los datos han sido actualizados satisfactoriamente. Y nada más esperamos que cargue. Y mira, aquí tenemos que al trabajador 1 se le modificó el salario el primero de marzo, que es lo que nosotros asignamos a 260. Al trabajador 2 se le modificó el primero de abril a 240. Este no le metimos nada porque es la que ya teníamos. Y al trabajador 3 se le movió el primero de febrero del 2022. ¿Quedamos? A ah, ese es nuestro proceso de modificaciones. Y vamos a hacer lo mismito con bajas. Ahora vamos a dar de baja a estos tres trabajadores que en algún momento metimos. Me voy al menú, bajas. Número de seguridad social. Ya lo tengo. Vamos a darlos de baja a todos por ahí de... La última indicación fue de abril, mayo. Primero de mayo del 2022 vamos a dar de baja a todos. ¿Sí? Ahí está. Ahora bien... La causa de baja, la, la primera es este, como aparece en el, en, el, en el IT, aquí por un error que tiene el, el, el programita este que ese sí no lo pude solucionar, pero las causales de baja, la primera es eh, renuncia voluntaria, la segunda sería despido y eh, pues ahí tenemos de acuerdo a, a las mismas... Eh, las, los mismos motivos de baja que nos marca ICE cuando hacemos una baja, baja que ahorita vamos a entrar a ICE, nos eh, pasaría aquí. Entonces vamos a considerar motivo de baja 1. Nuevamente me pide los nombres. Voy a copiar los nombres. La menú, bajas, nombres. Y listo. Aquí en clave no lleva nada. Y generar baja sur. Ahora me va a generar un archivo que dice Baja SUA. Guardamos. Aceptar. Me voy al SUA. Actualizar trabajadores. Importar datos. Ahora vamos a... Aquí, oye, aquí no hay uno que diga baja. Pero la baja, ¿qué cosa es para el SUA? Es un movimiento. Entonces, también eh, eh, seleccionamos mobtxt, Vamos a seleccionar nuestro archivo Baja SUA. Y eh, le damos importar. Desea continuar, sí. Satisfactoriamente. Y vámonos. Nuestro primer trabajador fue dado de baja el primero de mayo. Nuestro segundo trabajador fue dado de baja el primero de mayo. Nuestro último trabajador fue de baja el primero de mayo. ¿Ok, chicos? Entonces, perdón, chicos. Pienso que estoy ahí con mis alumnos. <ríe> ok, eh... Queridos participantes, les voy a llamar. Hasta este punto todo bien, ya que es nuestra cuarta forma. Recordemos que estamos viendo cómo podemos rescatar cierta información. ¿Cuáles son las maneras de rescatar esa información? Mediante un traspaso, mediante el ITSE, en este caso mediante datos que yo como contador o el administrador o la empresa en algún momento me van a decir, ah, fíjate que sí tengo una base de datos de mis trabajadores. En algún momento las, las mandé a Excel o las tengo en Excel. ¿Qué datos necesitas? Ah, pues necesito su número de seguridad social, su RFC, su nombre separados. Si no están separados, también hay funciones de Excel que no las separan. Eh, de ahí tenemos eh, la fecha de ingreso y de ahí partimos para hacer todos los movimientos que nosotros querramos mediante una herramienta de Excel interna que está desconectada en este primer momento del SUA, pero que nos permite este, este programita poder generar archivos TXT y prácticamente estaríamos haciendo lo que hicimos en el proceso número 2. ¿Ok? Ahora bien, vamos a salir de acá, que será nuestro tercero. Este archivito, les le soy sincero, este archivo también me lo, me lo compartieron en algún momento y pues también dije, pues les va a ser útil, ahorita que vamos a estar viendo, Suba, en algún momento les va a ser útil este, este tipo de archivos, es un poquito difícil encontrar um, cargas en, en la nube o en, en el internet, vamos, casi no encontramos cargas de este tipo, entonces, pues ahí se, la, se las comparto para que, pues ojalá les sea de, de utilidad, ¿no? Entonces regresamos, aquí pues ya le voy a dar a cerrar, guardo para que se quede ahí, el dato, este fue el que, el, el que ocupé, ah, no guardar, esta es, una, esta es una plantilla del cide -IMS. el cide es el, el, el sistema mediante el cual se presentan los dictámenes de IMSS. Ahora bien, vamos con la, ahí llevábamos cuatro formas, que son las que vimos en la diapositiva, hay una forma adicional que no tiene, digamos, está un poquito escondida en el SUA, Fíjense cuál es la otra forma. Yo puedo recuperar cierta información, ¿eh? no toda. Cierta información, puedo recuperar cierta información de un archivo de pago. Ojo, de un archivo de pago. Aquí para que nos cargue los cuatro trabajadores con todos los movimientos que le estuvimos haciendo, vámonos a generar un archivo de pago, que es uno de los procesos que nos hace falta ver, pero vamos a generarlo. Entonces me voy aquí donde dice cálculos, pago global, voy a calcular el mes de mayo, que es el que está corriente, pago oportuno, ya que todavía estamos en tiempo de pagarlo, le doy calcular, proceso de cálculo terminado y listo, me dice, mira, vas a pagar tanto. Y aquí en estos que estamos viendo acá abajo, me dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Que te genere un archivo de pago? ¿Quieres que te genere un resumen de liquidación? ¿Quieres que te genere un reporte de cédulas? ¿Qué es lo que quieres que te genere? Yo ahorita solamente necesito mi archivo de pago. ¿Qué es lo que viene a continuación para poder platicar? Quiero que me generes algo que se llama archivo de pago porque con ese archivo me voy a ir al CIPARE y ahora sí, con ese archivo voy a poder pagar. ¿Vale? Archivo de pago, generar. ¿Dónde lo quieres guardar? Ah, pues vamos a guardarlo aquí donde dice respaldo, respaldo curso, ahí en respaldo curso lo vamos a meter, aceptar, y ojo con lo que les apareció aquí, esta fue una de las actualizaciones al SUA, te pregunta, después de decir archivo SUA generado correctamente por el patrón, ¿desea generar la línea de captura correspondiente? Ah, o sea que el, el SUA ya está conectado con este otro sistema llamado SIPARE, que es el del otro del que vamos a hablar. Y el SIPARE, ¿qué es? El sistema de pago referenciado. Oye, contador, si tú eres contador, ¿cómo le haces para decirle a tu cliente, ten tu hojita y ve a pagar tu IMSS? O si es una persona moral, ten tu hojita, trae una línea de captura y págalo en tu banca. ¿Cómo le vas a hacer para obtener esa hojita, esa línea de pago? ¿Cómo le hacemos? Porque todavía a la fecha he encontrado por ahí algunos eh, amigos, colegas, que me dicen, oye, el CIPARE yo ni lo conocía, no sé ni para qué sirve, pues. Y les pregunto, ¿y cómo pagas tus cuotas? Ah, pues mira, ese archivito que me, que me genera el SUA, yo lo cargo en mi banca, me lo lee y ahí lo paga. Determinación de prima, esta la vamos a dejar a luz, ya que esa es la que se presenta en febrero. Nos vamos a ir a, a los cálculos. Existe la posibilidad de que se hagan aportaciones eh, voluntarias o aportaciones complementarias, pero aquí tengo que decir qué trabajador va a hacer eh, esa aportación y de cuánto para que cuando yo calcule me lo pueda considerar. En este caso, casi nadie, la verdad, casi nadie realiza aportaciones individuales o para hacer aportación global a todos los trabajadores. Quiero darles tanto como patrón, pero ¿qué patrón va a querer darles adicional? La verdad, casi no sucede, por eso este, este módulo tampoco. El que me interesa ahorita es este del cálculo. Y de ahí ya nos vamos a ir metiendo a lo que me preguntaban hace rato, ¿cómo puedo recuperar los datos de los trabajadores? Algunos datos, ¿eh? Algunos datos. Vamos a ver. Tengo pago global, pago de diferencias. Pago global no hay tanto problema, el de diferencias sí me va a generar, ahorita vamos a ver los procesos. Miren, en junio, estamos en junio, que se paga a más tardar el 17 de julio. Vamos a poner que es oportuno, todavía estamos a 17. Eh, año 2022, fecha de pago 18 de julio, porque me lo considera como si ese día lo fuera a pagar, ¿sale? Porque es oportuno. Y mi registro patronal. Si esta empresa tuviera... Cinco, seis, siete registros patronales. ¿Quiénes tienen varios registros patronales? Los que tienen varios domicilios, los que tienen obras, por ejemplo, en algunos otros estados que tienen que tramitar sus registros patronales. ¿Esas aportaciones son deducibles de ISR? Sí, son deducibles de ISR. Son aportaciones complementarias a las cuentas de retiro o aportaciones complementarias a, a, a, a las cuentas de retiro o a los ramos de eh, seguridad social. Sí son deducibles, ¿ok? Porque mmm, no, son, no son deducibles de acuerdo al artículo eh, 25, donde nos dice cuotas a cargo de los patrones, porque no son, a, no son a cargo de ellos. Son deducibles de acuerdo a la parte que nos dice aportaciones complementarias para el retiro, ¿ok? Ahí sí serían deducibles. Así como es deducible, por ejemplo, un, un plan de pensiones que se contrata con una aseguradora también. Eso serían eh, deducibles, ¿vale? Pero... Pues los patrones, como les digo, por lo general no, casi no. Yo, el tiempo que llevo ejerciendo, no me he encontrado un patrón que me diga, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a aportar adicional. Casi no, existe existirían otras maneras de poder bajar la base eh, fiscal que aportaciones voluntarias. ¿Sale? A ver, entonces tenemos, vamos a calcular junio, le doy calcular solamente, así, Proceso de cálculo terminado, aceptar. Y me sale esto del Fundemex, es un, es un fondo que la verdad igual nadie nadie este, nadie ocupa, bueno, nadie paga. Dice que si quieres generar un donativo, que también serían deducibles, pero te lo pone como donativo, ¿ok? Te lo pone como un donativo. En este caso vamos a ponerle cero, aplicar, salir, y dice, lo invitamos a conocer todavía de que le pusiste que no vas a, a, a, a aportar al Fundemex, eh, te invitan a que conozcas, dice, lo invitamos a conocer los beneficios que generaría al realizar su donativo en Fundemex. Y te da la, la página, ¿no? Voy con el comentario, ¿eh? Te da la página fundemex.org.mx, ¿ok? Y la página como tal, a ver, déjenme ver si la encuentro aquí. Remex ¿Son deducibles para el patrón, si da más? Sí, sí serían deducibles para el patrón Las complementarias, ¿eh? Las complementarias, las de las que hablamos aquí Estas, ¿sale? Las complementarias Pero como les, como les comentaba hace rato La verdad no... Fiscalmente no va a generar demasiado impacto a ah, reserva, que sean muchos trabajadores a reserva. Y también el costo social, fíjense, el costo social va a ser, va a ser, eh, ¿cómo les diré? Va a ser caro. Eh, hay otras maneras de poder bajar la, la base, considerando una persona moral, por ejemplo, costo de ventas, inventarios, este, eh, devoluciones, por ejemplo, ajustar por inflación, cuidar esa parte... Existirían otros recursos más atractivos. Por eso, sinceramente, les digo este casino. Este sino. Y calculamos. ¿Y ahora qué? Pues me dice que voy a pagar 3245.93. Aquí. Del mío. ¿Ok? Ustedes, como tienen un trabajador que dio de alta, pues les va a salir menos ahí nada más del, del tiempo que lo dieron de alta. Y también con la fecha que le hayan dado de alta, ¿no? Y si nos vamos acá, fíjense... Acá donde está la flechita, dice... De nada, Jesús. Dice, archivos de pago, resumen de liquidación y reportes de cédula. Ojo con esto. Si yo le doy generar, me va a generar todos estos. Y me dice, ¿dónde quieres guardar tu archivo de pago? Porque ese es el que se guarda. Entonces, en este caso lo voy a guardar en... Escritorio... Voy a generar una nueva carpeta para no revolvernos. Le voy a poner. La vamos a llamar pagos prueba. ¿Sale? Entonces, voy a calcular nuevamente. El cálculo prácticamente es automático. Aquí no tenemos mucha, mucho problema. Cero. Aplicar. Salir. Aceptar. Generar. Y entonces lo voy a guardar en pagos prueba. Aceptar. Y dice archivo SUA guardado correctamente para el patrón. Y me da mi registro patronal. Y me avienta las... Este, las cédulas, porque también le dije que quería las cédulas. Y esta sería mi cédula, la que trae el logo del Infonavit, mi cédula bimestral. Y por aquí tenemos la otra. La cédula mensual. Ojo. Y me da otra. El resumen de liquidación. Aquí me dice cuánto voy a pagar y de qué ramos voy a pagar. ¿Ok? Esos los imprimimos para efectos de contabilidad, para efectos de nuestro control. Y ahí los tenemos. O sea, en cualquier momento que los quedamos... Si volvemos a calcular, nos va a arrojar los mismos. O sea, lo podemos calcular n número de veces. Ahí sí no tenemos problema. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo voy y pago? No voy a llevar esta hojita que estamos viendo en pantalla al banco. O, ¿cómo pago mis cotas? Porque ese es el punto importante del SUA. Me ayudó a generar este cálculo. Pero de ahí, ¿cómo lo pago? ¿Ok? ¿Cómo lo pago? Y, ¿se acuerdan que guardamos aquí en la carpeta Voy a salir de aquí, en esta carpeta que acabo de hacer que dice pagos prueba. Y ahí está el registro patronal. Abro el registro patronal y me aparece un folio. Abro el folio y me aparece un W2206151.sua. ¿Eso qué cosa es? Es mi archivo de pago. ¿Ok? Es mi archivo de pago. ¿Y ese a dónde me lo llevo? Voy a tardar un poquito el contador, si usted okay. tener otra pregunta, en lo que yo... Sí, sí, tiempo. claro, si hay, si hay más preguntas también por ahí, pues, para, para irlas atendiendo antes de cerrar, y si no, igual, Ricardo, por ahí, este, por ahí con gusto lo, lo podemos checar. Eh, lo más seguro es que si no te deja, eh, como les comenté hace rato, eh, cuando hay modificaciones en las firmas, eh, el sistema ahí sí no, no, no, no es cuestión de configuración, y de ya ahí es cuestión de acudir a la subdelegación ya me pasó dos veces y sí, la única la única solución fue acudir y ya fue que se pudo habilitar entonces si se, eh, si está en vencimiento la firma y uh -huh. se vuelve a renovar entonces ah. se tiene que hacer la vinculación exactamente ahí donde dice da clic aquí pero la mayor es que hay veces que no ya no, no no lo reconoce aunque esté bien aunque esté bien la firma y dice que no hay, como que no hay correlación entre, entre la firma y el representante. Entonces, no lo reconoce. La única manera sería eh, acudir a su delegación. Okay. Okay. Pero, bueno, en el caso de que eh, se sacó la firma electrónica de un representante y después se fue a achicar a la subdelegación de links porque eh, le cancelaron a ellos por, por el tema de... Eh, de que no lo encontraron en su domicilio, uh -huh. entonces ahí se pudo haber hecho el cambio. Sí, ahí se pudo haber hecho el cambio, de hecho para que quede vinculado. Se tendría que acudir a la subdelegación para efectos de, primero, el, son dos trámites diferentes, pero primero el, el que vincule, el que permitiera el acceso, porque ahí es, ahí es cuestión de configuración de ellos. De hecho, cuando ya marca errores de, de cuando se renueva la firma del representante, y ya marca error de que no existe vinculación, ya no hay... Así que ya, ya, ya no hay forma de configurar ahí. Es un tema interno que lo resuelven ahí. Ya. ¿cómo? Entonces, uh -huh. ah, perdón. Eh, entonces, bueno, se fue a LINs por la tarjeta patronal, pero uh -huh. también se tuvo que haber hecho otro trámite para la vinculación. Uh, sí, para el escritorio virtual. Sí, para eso sí. sí. OK. Vale. Lo chico. Sí, para eso Muchas sí. Gracias. Sí, de nada. Pues, no sé si hay más preguntas, sino para que podamos ir cerrando el tema. De todas formas, pues, eh, Quedamos a la orden, ya saben, estamos allí en, en census, los miércoles igual su servidor, pues, martes, miércoles, ya regresamos miércoles, con el programa de noches de census y eh, de todas formas por ahí tienen eh, el contacto de census con cualquier duda, luego también por ahí me, me manda mensajitos census de que surgieron algunas dudas con respecto todavía al, al curso y pues con todo uso las podemos atender, ¿no? Queda pendiente nada más ese enviar el zip, para que la puedan tener, hasta la carpeta completa y vienen todos los, los documentos técnicos. No no no le no le, veo, no le vi el caso leerlos, sino nada más mejor eh, ponerlos en práctica. ¿Ok? Pues no sé si hay alguna otra pregunta, si no, por mi parte sería todo. Eh, Maestro Aranda, no sé por aquí está otra. A ver.